a todos los iniciados, de donde estén, en los países que se encuentran, y también a todos nuestros amigos y, y los, en especial los que están interesados en nuestros temas de mística y, mística y con su profundidad de mística. Hoy trataremos de hablar de algo que es nuestro gran fuerte, y nuestro gran orgullo, hablaremos de las agujas sagradas, cómo curan y cómo los médicos lo trabajan para que haya menos dolor y menos sufrimiento en los enfermos. También cómo curan. Es una un método y un sistema egipcio en su esencia. Por lógica, yo la desarrollé muchísimo con el espíritu capta, médico en sello real capta, y tengo las agujas de él, ahora se las voy a mostrar, y como hay tantas patologías que no existieron en la antigüedad, y había que darle un andamiento de éxito, un andamiento para combatir esas enfermedades que Egipto no las conocía. Tenemos que hablar mucho y estar varios años en esto hasta que encontramos soluciones para muchas. Algunas quedaron pendientes porque mi vida no alcanzó o mejor dicho, mi vida no alcanzó porque para eso se precisa una juventud y yo la fui perdiendo y, y entonces no podía hacer distintos puentes que se hacen con las agujas hay puentes que se transforman el rojo vivo en la aguja en rojo vivo. Y ustedes dirán, es mente, es espíritu, ¿qué es lo que transforma las agujas en rojo vivo con las manos? ¿Es ¿Qué energía se aplica? Bueno, es interesante de saber que se puede llegar a eso, pero con juventud. Y la juventud creo que a los 45, 46, empieza a mermar y empieza a caer. Ya a los 40 estamos tocando fondo de la juventud. A los 45, 46 años sentimos que ya se nos está yendo. Y después a los 50 años podemos seguir haciendo agujas muy bien hasta los 60, los 65, hasta los 70 años. Más de eso, creo que ya es difícil. Pero con puentes que uno ya practicó con puentes que uno ya ejercitó con ella, hizo experiencias con ella, para seguir haciéndolas, pero no creándolas, no creando los puentes. Eso ya era imposible. Por tanto, pues, me transformé en un maestro de las agujas, pero no, ya no soy más médico de las agujas. Lo fui en una época, pero ya no lo soy más. Y únicamente les enseñamos a los médicos y a los psicólogos. Una profesión tiene que ser académica, porque por lógica, acá hay una responsabilidad con la salud, una responsabilidad con la vida del enfermo. Por lógica, tiene que haber una responsabilidad de estudios y de conocimientos anatómicos. Conocer un cuerpo humano y conocer cómo, cómo funciona y cómo es también su funcionamiento en general el cuerpo humano. Y por lógica, eso únicamente el que pasó por, por la universidad en esa especialidad lo puede saber. No podemos enseñar en nuestras escuelas anatomía, no podemos, imposible. Ya esperamos el médico, no que venga con la túnica blanca, sino que venga con un corazón lleno de vida y lleno de amor para hacerla no solamente tienen que ser académicos con nosotros, olvidarse un poco de la parte académica y entrar en otro mundo, que el mundo de la mística, el mundo espiritual, y que también tiene un gran poder, tanto poder como la ciencia misma. El mundo espiritual se enfrenta en, esto, en esta ciencia a, las, a, las, a la misma ciencia. Se enfrenta con ella porque tiene un poder para enfrentarse, porque tiene experiencia, y porque tiene una gran, ama, una gran, una gran ama, maestría de miles de años, de grandes médicos de, otro, de otra época, que curaban a enfermos y los curaban bien. Y no existía el enfermo crónico, eso es uno de los problemas que tenemos hoy, que es producto de los grandes intereses de, la, de las grandes droguerías que quieren conservar el crónico. Para seguir vendiendo más remedios. Es lamentable decir esto, pero es una gran verdad. Así está la diabetes, así están otras enfermedades que se podían haber curado, buscar una solución, pero es anticomercial. Entonces, esto es lamentable, es lamentable. Entonces, se, se necesita que el cliente siga como cliente muchísimos años desde que entra en en la enfermedad sea tipo 2 o tipo 1, pero tiene que seguir con la diabetes hasta la muerte. Sabiendo que existió ya soluciones para eso, pero los laboratorios no lo aceptaron. Y si ellos no aceptan, estamos en manos de ellos. Pero esto está más allá de los intereses comerciales y por lógica muy combatido será, como todas las agujas por los laboratorios, porque no es negocio. No vende, no vende, con esto no se vende remedios. Yo formé médicos que una, de vez en cuando haciendo receta, de vez en cuando una receta. trabajaban con las agujas y de vez en cuando una receta. Es interesante que una vez me dijo un médico, mi receta ya está completo, no me falta ninguna hoja el orgullo de él de haber tratado tantos enfermos sin haber arrancado una hoja de su receta. Y para mí fue también un gran orgullo, pues yo fui su maestro, por lo tanto, eso es para mí muy importante en el éxito que yo tuve en mi vida. Si es que tuve éxitos en mi vida mirando manos o estudiando gente, lo que sea, pero más éxito que yo me atribuyo y me siento más feliz, es con las agujas. Por eso, hoy vamos a demostrar lo que es. No podemos enseñar por sky agujas. Es difícil, necesitamos personalmente enseñar al médico y explicarle cómo funcionan las energías y cómo se crean las energías en las manos. Y también, lástima que no tengo acá el cuadro que se muestra a través de una... Killian. Que se puede mostrar, está acá, cómo se muestra a través de la Killian, cómo hace el efecto la mano en el sentido de aula en la energía, como se puede mostrar a, a través de la máquina Killian que le sacó las fotografías. Pero puedes mostrarla. Quiere decir. Para mí esto es un, un recuerdo, porque ya hoy lo puedo hacer también, pero ya no puedo crear. Esto es lo que he creado en estos momentos. Quiere decir, se ve fuert, fuert, la fuerza de la aguja, de la, de la energía que se hace a través de los dedos, a través de la máquina Kilian, que lo sacó la foto. Eso demuestra que científicamente uno puede demostrar su energía haciendo los dedos, ¿Y cómo, tra cómo transmite la aguja la energía? Hay dos tipos de, de, de agujas. Hay que son de metal. Muéstralas, a ver. Que son de metal, como estas. de metal y acá vemos como estas agujas ya vienen de su principio de marfil estas son las agujas del médico señor si real capta que tiene un elefante mostrando su poder su fuerza que tienen las agujas pues estas son de médico capta una es negativa y la otra positiva y acá mostramos otras agujas que son los neutros, neutros, que de plata y marfil, también de capta. Que decir, en, en esencia, él me enseñó cómo manejarlas, cómo usarlas y cómo llegar a, a, una, a, una, a una cura de una enfermedad. Cómo se puede tratar la enfermedad a través de las agujas. Pero yo tuve que aumentar muchísimo ese listado de enfermedades, ya que él no las conocía, porque en Egipto no existían. Mucho producto de nuestra sociedad, producto de nuestra civilización, producto de nuestros medios de vida y producto de que constantemente se forman distintas enfermedades, distintos virus, distintas distintas bacterias, distintas bacterias, por lo tanto, distintas enfermedades. Creo que, por lo tanto, tuvimos que estudiar y seguir estudiando con Capta y cómo era la enfermedad que no las ni las conocía. Y en su idioma, porque él no conocía el idioma español, yo tenía que aprender muy bien a hablar el idioma del antiguo Egipto hasta con el, el, hasta con el acento que le hablaba, con el dialecto que le hablaba, porque era del Bajo Egipto y no del Alto Egipto, eran dos, dos dialectos distintos, y yo tenía que aprender los dos dialectos porque se hablaba con otro médico más que él estaba con él, y, y entonces yo tenía que saber los dos dialectos porque uno me entendía bien cuando yo hablaba, y el otro me, me entendía un poco menos y un poco más. Primero era cómo hablarnos cómo es entendernos, y explicarnos cómo son las enfermedades. En aquella época yo tenía consultoría en la calle Colonia, vivía en la calle Colonia de Montevideo, era un local grande, grande porque hoy hay un supermercado, chiquitito, un supermercado chico, 2093 no, Colonia, 2093, no, por lógica, tenemos mucho espacio para trabajar, porque trabajábamos con muchos animalitos, con muchos ratones y con muchas ardillas. Me acuerdo que mis hijos, mis propios hijos, viajaban conmigo muchas veces a Buenos Aires, para conseguir ciertos ratones con enfermedad de cáncer, que tienen el multo en, en, en su vientre, que tienen un multo, y con un multo de, de un cáncer, hacíamos muchos cánceres en distintos animalitos. Pobrecitos, ellos eran sacrificados, porque había que estudiar y había que aprender, y no pudimos aprender en, en, en humanos, porque no se aprende en humanos, se aprende en animales, porque si hay un error, Muere la ardillita, pero no muere un ser humano. Entonces hicimos tantas experiencias, tantas experiencias. Teníamos que ir, entrar en, en el consultorio y decían todo el mundo: qué olor raro hay acá, como si fuera amoníaco, era el pipí. El pipí, lamentablemente, el pipí de las ardillas, el pipí de, la, de los ratoncitos. Había un olor también muy fuerte, que la gente que me quería soportar ese olor. Y algunos sabían que yo estaba en las pesquisas, como se dice en Brasil, en la investigación de las enfermedades. Era todo para mí una, una ilusión y un sueño, pero yo quería realizar mis sueños, la verdad. No quería, no quería quedarme con el sueño de, haber, de aprender eso, sino aprenderlo, aprender a hacer y aprender a crear puentes para distintas las enfermedades. Me sentí como el autor de esto, me sentí el dueño de esto. Pero tuve muchos problemas con esto. No creas que fue fácil para mí crear esto. Y después de crearlo, el plano humano de los médicos para mí era otro problema. Cuando ellos, cada médico tenía una fila, una cola de pacientes, colas y colas, se transformó esto en grandes ambiciones de ellos, personales, y mis, mis espíritus que me ayudaban en esto, mis k, quedaron enfurecidos. Porque esto no es para ser millonarios. Esto es para vivir bien. Pueden tener una linda casa, pueden tener un lindo auto, tener camellas, como ella es otra época. Y educar a sus hijos también. Y si hay hijos en, en escuelas especiales también, para eso puede dar plata. Pero no comprar estancias, como unos médicos se compraban estancias. Todo esto, se dice hizo una revolución y un, un, un enfrentamiento con mis propios maestros que me estaban enseñando eso. No aceptaban la posición de esto. Las agujas no es para enriquecerse, sino para curar. Y no aceptaban nunca la, la idea de que un médico tiene que enriquecerse con sufrimiento humano. Un médico es un sacerdote, es un sacerdote a la vez. Y tiene que pensar y sentir que está dentro de la misión de ayudar a la gente. Y no puede transformarse nada más como si fuera un mecánico, como si fuera un carpintero y, y hacer un presupuesto. No es así. No entendían jamás. Tanto el médico capta el sello real, que no era de la religión donde yo estaba en aquella época, tampoco yo viví en esa época, que sé es que tengo mis reencarnaciones. Por lógica si me gustó Egipto es porque mi alma lo quería a Egipto porque mi alma sentía un amor por Egipto y, y, y Egipto nunca salió de mí en otras encarnaciones también fui a Egipto estuve en la pirámide y necesité a Egipto la necesité es como uno ama a alguien la necesita volver a encontrarla no puede quedarse sin, esa, sin ella, porque es, así es el destino. El destino nos vuelve a reunirnos con los que hemos amado en otros otro tiempos, porque no podemos quedarnos sin ella. Y eso es la verdad. No solamente el amor a una mujer o el amor a un hijo, sino al amor a la ciencia o a la sabiduría, al amor a la visión que uno tiene por esto. Y uno se lo también va reencarnando esa, ese amor, ese, ese afecto por lo que nosotros hemos tenido en base a nuestra vida. Hoy se transforma para mis sueños y los sueños los quise realizar llegando a ese pasado tan maravilloso que yo fui feliz con eso. Creo que todo eso es interesante. Yo fui un soldado y no fui médico. Sin embargo, yo siempre dije, porque tengo testigos, lo que yo he hablado, de que yo en otras vidas no voy a matar gente, no voy a ser un soldado. Quiero salvar vidas y pagar por las muertes que yo habré tenido como soldado. Creo que todo eso es interesante, porque eso me hizo muy feliz y me sentí que crecía con esa idea, con esa idea. Crecía con eso. Hoy me siento que salvo vidas en vez de matarlas. Entonces me siento realizado porque estoy a un plano de salvar vidas, de ayudar a las vidas a vivir mejor, a buscar soluciones para ellos, para que sean más felices. Y antes lo, quería cortar cabezas o matar gente, no sé hasta qué punto. Era un asesino como todos los que son salvados, son asesinos legales tiene el derecho de matar, porque están en la guerra y están para, están para matar. No sé si es legal para Dios, no sé si es legal para, para, para la moral la guerra, pero es así el hombre, a través de millones de años, el hombre es un guerrero y sigue matando. Y hoy sigue matando y seguirá matando porque todavía no existió la solución para su instinto de matar pero yo la encontré para mí, y cuánto me gustaría que muchos hombres en, el este, en esta sociedad la encuentren también, como una misión en la vida de ayudar y no matar. Creo que estas agujas para mí fue un sueño, también estas agujas que para mí son tan sagradas, pues, y se llaman así, agujas sagradas, otros dicen que es acupuntura, a mí es la palabra no, no aceptada por esto, no puedo aceptar que esto es acupuntura, nada que ver con la acupuntura china. <ríe> Aunque en la antigüedad, muchos pueblos se dedicaban a curar a través de mapas, buscando mapas en el cuerpo y cómo verdaderamente aplicarlos. tocar centros nerviosos o centros importantes donde existe la energía, para darle más fuerza a la energía, al órgano. Tantas veces, el, cada órgano que en, la, en esa filosofía tiene un positivo y negativo, porque eso crea la, la vida del órgano, entonces a veces es como si fuera una batería, están los sucios, hay que limpiarlo o estimular la batería con, algún, con alguna química para revivir la batería de vuelta, y eso también lo hacen las agujas. Revivir las energías, revivir. A veces el órgano, como una bicicleta perezosa, que no funciona, la hacemos, la hacemos vivir, la hacemos activar, y la bicicleta trabaja otra vez bien. Y entonces, en vez de ser perezosa, es una bicicleta activa. Así en cualquier órgano se puede hacer. Se comprende que ya a mi edad estoy fuera de combate para eso. Estoy para enseñar, pero no para aplicar. Puedo aplicar una emergencia, puedo hacerla, pero queda agotado con una sola vez que yo que ya no es para mí una solución. No hay solución de profesión, ni solución como, como sueño de que yo llegue a hacer agujas y, y me transforme en un médico de nuevo. Hay que aceptar que todas las cosas tienen un destino y la edad. Y todo eso, así, así Dios lo hizo así. Y así tenemos que ser. No podemos cambiar ni la naturaleza humana de ninguna manera. Podemos, sí, ayudar a nuestra humanidad, pero no cambiarla, no cambiarla. A veces entramos con situaciones que son congénitas o que son genéticas, y a veces no podemos cambiarla. No, ni con ni una aguja la podemos cambiar, porque lo que hizo Dios no se puede cambiar. Posiblemente hoy, con la ciencia, con la cirugía plástica, podemos cambiar. La medida de una nariz, o decir, bueno, las orejas las podemos achicar también, todo lo podemos hacer, es una plástica, lo podemos hacer, los senos lo podemos poner más, más presentables, que sea más sexy para el hombre, que sea más interesante, que la mujer se siente mejor, como anfitriona con un hombre en su intimidad. Sí, podemos llegar a eso, pero con las agujas, algunas podemos llegar a que el seno se mantenga con más fuerza, pero no podemos cambiar los senos, no podemos cambiar. Hay cosas que esto no funciona porque esto respeta mucho la edad y respeta tantas cosas que nosotros no podemos cambiar. Pero existe, sí, una forma de que no hay gente, que no hay gente, que cada persona no hay gente más. Y siempre digo a las personas que quiero, hagan esto, hagan eso, no comas tanto, come menos, y conserva tu juventud lo más posible, porque la obesidad te la va a destruir. Bueno, tantas cosas que enseño y trato, porque no solamente con agujas podemos ayudar a la persona a ser más joven, sino con una buena filosofía, y arrimándonos más, lo más cerca posible a la naturaleza. Por eso... Yo no quiero decir que podemos hacer milagros, no, milagros no. Milagros es para Dios o para los santos. Yo no soy ningún santo y no soy nada que ver con esto. Yo he aprendido a, a llevarlas y a usarlas y para que mejoren, y para que haya la mejoría de enfermedades. muchas enfermedades que son hoy en día crónicas, con eso la hemos combatido, porque esto no entiende de crónicas porque no entienden de intereses de largo plazo para vender el remedio. No, entienden que tienen que curar y nada más. Entonces cuando entramos en problemas asmáticos y muchos problemas que son únicamente crónicos, o por alergia, por, A, por H y por B, son crónicos. Estas agujas no respetan la parte crónica, quieren que se cure el enfermo. Eso es lo interesante, que la, no tiene una filosofía comercial, es una, una, una filosofía económica, no tiene nada de eso. Entonces, por lógica, ahí la siento más nuestra, más con nuestra forma de pensar. Porque nosotros no pensamos en la forma económica, pensamos cómo ayudar y lo mejor posible. También, tanto el rico como el pobre lo ayudamos de la misma manera, el pobre va a recibir, para nosotros siempre recibió la misma, los mismos derechos y los mismos privilegios que el rico. Y, y no le cobrábamos y le dejábamos sin honorario, porque eso es una misión y no es un negocio para hacer. Todo eso es interesante, porque yo siempre digo al médico, Tienes que tener un 33% de gente pobre en tu consultorio. No, maestro, con sus impuestos, con ahora que me pasé, no, no puedo, las que alquiler, cada uno tiene su justificativo para su bolsillo. Y es lamentable. es lamentable, es lamentable, es lamentable. Entonces todo eso lo tratamos de combatir y nos cuesta, porque en plano humanos es más difícil curar que el enfermo se lo puedo asegurar. El plano humano para nosotros en, en, en, en nuestras clínicas fue mucho más difícil que, que, que, que, que curar un enfermo. Tratar con el médico y con sus ambiciones que tiene personal. Por eso siempre tuve fracasos, tuve fracasos con los médicos, con sus ambiciones. Y tenés que tratar de despedir médicos, de sacármelos porque tenía problemas con mis superiores, de que tantos miles de años que enseñan una profesión, enseñan un, un sistema que no querían que se transforme en un negocio. Y yo lo respeto, porque estos espíritus, por lógica, hay que respetarlos. ¿Cómo no debe respetar lo que es de ellos? Y no fue mío, yo lo único que desarrollé, esto, lo hice, leí un desarrollo que en esencia no es mío entonces no era dueño de esto yo no puedo decir que como yo quiero que se hagan porque no puede ser, porque no es mío lo que no es mío no es mío y por lógica tengo que respetar de quién pertenece en esto de quién son los verdaderos dueños de estas, de estas agujas estas agujas funcionan con un positivo y un negativo, aplicando al centro, a los centros nerviosos donde se transmite la energía del ser humano, la vida misma que va fluyendo por todo el cuerpo, la vida. Cuando un, una parte deja de vivir, porque puede morir una parte, entonces tratamos de resucitar esa parte, sí, se puede resucitar, mientras que haya vida alrededor, pero si no hay vida alrededor, es la muerte total. Así hemos pensado y así hemos conseguido éxitos. Hemos visto como un, un, un hígado estaba casi, casi agonizando y que, que gritaba trasplante y hemos conseguido que el hígado vuelva a resurgir, vuelva a, ser lo que, a cumplir sus funciones hepáticas que tiene que cumplir. Entonces era maravilloso ver como el hígado empezó a trabajar. Así el corazón y así otros órganos. Hoy en día no lo podemos hacer, no lo puedo hacer yo y no tengo que me lo haga tampoco. Todos hemos quedado un poco, un poco a la deriva por las ambiciones humanas. Espero que con el tiempo las cosas cambien. Estas, por ejemplo, estas agujas, ustedes van a ver que dice, tiene una letra acá, y dice M-U, Mu, Mu, y Mu es mi esposa. Pero Mu no solamente es una esposa, estuvo conmigo toda una vida aprendiendo esto, cómo al lado mío, cómo aprender esto. Y yo que enseñaba a ella, pues yo sabía que algún día yo no voy a poder hacer. Porque eso también, yo necesito tener una energía para transmitir acá, y si no la tengo esto no va a funcionar. Y llegó eso, ahí llegó el punto que yo no tengo más energía para transmitir acá, muy poca la que tengo. Entonces, ella lo hace y me siento feliz cuando ella aplica al paciente como yo veo que cada punto cómo va el aura y cómo va funcionando. Una vez mi padre, yo era chico, ya tendría 6, 7 años y yo le pregunté a mi padre ¿Por qué le brilla tanto la cabeza? ¿Por qué tiene tanto brillo? ¿Por qué te brilla la cabeza? ¿Qué te pones? Él me miró. Oh. ¿Qué, qué ves? ¿Cómo ves mi cabeza? punto? Yo veo que hay como rayos. Rayos, rayos. Seguramente, ¿cuántos niños lo ven eso? ¿Cuántos niños ven eso? Yo no era un tibre, dije, oh". El niño en su, su forma primitiva ve tantas cosas que nosotros después con el tiempo las perdemos porque dejamos de mirarlas dejamos de entenderlas dejamos de verlas y entonces muere muere ese, ese don como también el don de escuchar mejor o el don de sentir mejor las cosas no sé, todo muere porque cuando queremos escuchar más, más fuerte pero más volumen se terminó antes cuando no había volumen una a, apretaba el oído, ponía a ver si podía escuchar más. Pero hemos perdido el oído, hemos perdido el olfato, hemos perdido muchas cosas. Por no usarlas, por no usarlas con más profundidad. Con, eh, cuando en el principio el hombre, que Dios lo formó, que lo formó con todos los talentos y con todas las virtudes, lo fuimos perdiendo porque no lo usamos. Seguramente que, que todo eso es interesante de saber, que entonces mi mujer, que iniciáticamente se llama Mu, no es el nombre de ella, se llama Mirta, pero iniciáticamente todos tenemos un nombre que viene de otras vidas, de otros, que viene de otros tiempos, y nos sentimos mucho mejor con Mu o con Mirta, o como yo con Roland, que yo soy Manuel, pero me siento mejor con Roland. A veces llaman a uno Manuel, y, y, y, y me llaman a mí justamente por mi documentación, yo soy Manuel de Míger. Pero yo no me siento que me llamaron. Te, te Alejandro a a así, el apellido, no lo usan. Lo usan nada más que el nombre, Señor Manuel. Y yo, yo no soy Manuel. Pero ma, maestro, te están llamando a ti. Así, yo no sabía, porque me había olvidado que yo soy Manuel, por tantos años de mi iniciación, que me llaman Roland, se puede imaginar ustedes, ¿qué me quedó de Manuel? ¿Qué me quedó? Pero esa es la realidad. Entonces, eso, iniciáticamente, hemos, no solamente tenemos un nombre que respondemos a eso, sino nuestra personalidad, nuestra conducta ha cambiado. Nos han formado para otro, otro camino, precisamente pues, el camino hacia los sueños, hacia ellos para realizarlo. Pero no para seguir teniendo sueños. No. Tengo iniciados que siguen teniendo sueños. Y eso me mata, me mata. ¿Por qué, por qué no caminan a realizarlos? Porque van a morir con los sueños, ¿soñando? Eso tampoco es para mí. Una so no, lo que no puedo ver en mis iniciados algunos que están con los sueños y no, y no van a la realidad del sueño. Bueno. Yo creo que no es para dar sermones, ni para hablar de los defectos que tiene cada hombre o cada iniciado, sino para hablar de un futuro, que lo que yo quiero formar acá en San Pablo es una clínica, una nueva clínica, que es tan necesario es de terminar con todo lo que es malas costumbres de la sociedad de mantener enfermos crónicos, crónicos. Es una mala costumbre, es una costumbre, diremos, hasta podemos decir que es con muy mal, muy mal concepto que se puede mirar, con muy poca moral, cuando se mira desde este punto de vista, como yo lo estoy viendo. Pero yo estoy deseando de ver que esta clase que estoy dando hoy recibe un eco, porque la voy a seguir dando. Voy a hablar el próximo martes también de esta clase. No es para hablar los viernes, donde me escucha el ama de casa, me escucha un médico, me escucha un psicólogo, pero no es especial a los que yo voy dirigiendo esta clase, que serían médicos y psicólogos. Muchos psicólogos miran los viernes porque les sirve para su consultorio, los conceptos nuestros. O un médico que le sirve tan como psiquiatra, le puede servir también. Y muchos médicos que no son psiquiatras, que les interesa la cura a través del espíritu. ¿Por qué no? Me acuerdo que una obra de Stefan Zweig, La curación a través del espíritu. Él, Stefan Zweig, posiblemente no era un hombre religioso, pero un hombre creyente en todo lo que es espíritu. Era amigo de mi padre, muy amigo de mi padre, y yo veía que tenía muchas noches, largas conversaciones, y yo siempre abría un poco la puerta para escuchar muchas cosas, no las entendía a mi edad, en esa edad, pero yo sabía que era importante. No sabía de qué se trataba, muchas, temas y muchas palabras, que hablaba entre ellos. Mi padre era psiquiatra, y, y él era un gran escritor y un conocedor del alma, Stefan Zweig. Y él alaba tanto de la curación a través del espíritu. Eso me quedó mucho. Y soy un admirador de Stefan Zweig, aunque ya pertenece a otra época. Ya hoy no se sé, leen libros, hoy se busca en la forma enciclopédica lo que fue internet. Porque pregunta una cosa, la consulta en internet. Tanto, tanto una cosa como otra. Tanto para saber dónde se compra tal cosa o tanto como, ¿qué, qué quiere decir tal palabra. Internet, pero no, es, no, es, no, no nos da cultura la Internet, nos da información, pero no es cultura. Por eso estoy un poco en contra a, les, a esto, pero no tengo más remedio que para difundir lo nuestro, ir por el camino de, de, de, de Skype de la ciencia de técnica. Pero como, como maestro siento que me gustaría estar dentro de una clase, y ver los rostros de cada uno y cuando hablo, el efecto que hacen cada uno. Y ver a cada uno qué lo necesita y qué tema tengo que tocar para que él también reciba algo que necesita. Entonces, no solamente acá no veo nada. Acá nos ven, por el viernes, más bien mil personas por semana. Y acá nos ven 400 y pico, casi 500 personas. Pero no veo los rostros, no veo los rostros. Acá. Me vienen únicamente el maestro César con, con unos discípulos. No viene con muchos porque piensa que, que es cargosearme. O que, y sin embargo, si supiera que me gustaría que, que haya más gente, pero él piensa que me pueden casar, es, me cuida. Bueno, hay cuidados y hay amores que matan. Es uno de ellos que me está matando, el maestro César, que tanto lo quiero y él me quiere a mí porque no quiere entrar a más gente porque lo van a cansar al maestro pueden empezar a les preguntar o sea, y aunque es nuestra, nuestra costumbre, tradición es nunca preguntar nada cada uno espera el momento que tiene que recibir la clase o recibir esa esa, esa palabra o ese, ese, ese saber cuando llegue el momento él lo va a saber que si no se puede adelantar el místico no, no adelanta no puede adelantar sus fechas tampoco, no puede adelantar nada, entonces por lógica tiene que esperar su momento. Pero ¿qué hacemos con los ansiólicos, que también son místicos? Muchos místicos ansiólicos, ¿qué hacemos? Que quieren ir más, ir más rápido y quieren aprender más rápido las cosas. Y me pregunta maestro, ¿no puede ser algo intensivo? Para aprender algo? La palabra intensivo me mata, no puede existir el intensivo y la mística. ¿cómo se puede hacer intensivo el amor y que resulte el amor intensivo? No puede ser, en la aporte espiritual no puede existir nada intensivo. Seguro no es como se dice, vamos a hacer un curso intensivo para aprender. No, acá no existe curso intensivo. No existe. Bueno, quiero ser lo más honesto posible con respecto a nuestra sabiduría. Creo que va a haber médicos que se van a interesar y van a decir, maestro, yo puedo aprender esto, yo podía aprender esto y, y ayudar más a mis enfermos, que muchos de ellos son crónicos y no tengo solución para eso. Nada más que un remedio que los mantiene, que los mantiene mejor y sin, sin curarlos. Mejor, mejora, pero no, no se puede curar. Siempre sigue mejorando y mejorando, pero nunca llegan al punto de decir, me curé, porque eso no conviene a la laboratoria. Esto va contra los intereses. Eso no se puede hacer. Está muy prohibido, y todos los laboratorios llevan la misma filosofía de no hacer esto, porque no copien Y hay muchas enfermedades, que hoy me tocan enfermedades de libro, que me llamamos de libro, que la verdad no les interesa, porque tienen muy pocas personas que van a consumir este y entonces no lo hacen, ni no lo hacen porque no les interesa hacer, porque no hay interés, porque no hay, consum no hay consumidores. que si todo es cuestión de mercado, todo es cuestión de intereses, y es lamentable que asiste a la, la medicina y asiste a muchas cosas importantes, este es Y mismo, la medicina mismo, los médicos, miran también de elegir una profesión la que les puede dar más plata, la que pueden tener más éxito en plata. Eso también es triste, es triste. Cuando yo le hice un test vacacional a un, a un muchacho que estaba... Le faltaba poca para decir, dice, ay maestro, no, eso no, no me sirve esto. ¿Por qué no decir? Si eso, lo, se dispara eso. sí sirve, pero no maestro, eso no. Eso no, no, no da nada a esto. Y así uno busca ser buen dentista porque se deja, deja mucha plata, porque quiere ser, quiere ser es, es, la parte estética porque deja mucha plata. Y así el médico se va a los negocios mejores. En vez, de, en vez de ser un médico también es un comerciante es un profesional es triste eso es muy triste y con este, este mismo médico a veces me toca a ligar, me toca intentar, hablar con ella y no saben cómo yo sufro porque yo veo en la ambición del, del oro es más importante que la, que la ambición humana y espiritual entonces a veces me acuerdo cuando Stefan Zweig decía la cura del espíritu, yo digo, ¿qué, qué, ¿de qué espíritu me está hablando Stefan Zweig? La curación por el espíritu. Pero uno tiene siempre la fe, y yo sigo soñando que algún día se va a realizar eso. Va a haber médicos que piensen de otra manera. Cuando son jóvenes, me encantan escucharlos, porque están con la ambición de hacer cosas, de curar gente, de hacer muchas cosas y todavía no está no entraron con los vicios de la sociedad, de los intereses de la sociedad. Entonces, todavía cuando son jóvenes se les pueden rescatar muchos médicos. Y muchos médicos que están dentro de, un, de una situación espiritual, como son los que están en una parte de, de, de moral y de espiritual, o que, que atienden una religión, lo que sea, lo que es maravilloso, porque no puedo poner todos los médicos en el mismo plato ni en la misma olla. No, no, no es, no es así. Hay médicos que son bocas blancas, se los llamaré dentro de la medicina, pero existen. Maravillosos. No, no están corrompidos con la, con la profesión, sino tienen el alma y, el, y un espíritu y una fe distinta, y entonces son médicos que, que deberían llamarse Médico sacerdote. Cuando uno dice cómo se aplica, pues yo digo, hoy no me daría el tiempo, pero el próximo martes le voy a mostrar, ¿no? Con un modelo de un joven de acá, que está justamente presente, el hijo de César, vamos a llamarlo así, el Dani se llama. Y le vamos a mostrar cómo demostramos ciertos problemas, cómo podemos tocar. Sin tocar, le damos la, la, la concentración, porque él nada más que mostrar las agujas y, mir y buscar, mostrar los puentes como son. Y qué interesante es ver después pues, el día de mañana, cómo estos puentes resultan, eso es lo más lindo, resultan casi al otro día. Eso es interesante cuando el, el, el médico no se puede no sabe concentrarse cuando el médico no sabe usar sus agujas puede eh, también los trastornos crónicos pero no por interés sino por su ignorancia pues no mantener esas agujas con la energía que debe tener y no llevar la mente y el, y el, y, el, y, el y, sus, y sus brazos unidos a una energía eso es otro punto se devora el, el enfermo mucho más en curas Y cuando el enfermo no tiene fe en esto, cuando rechaza eso, lo rechaza, también es un problema, porque él, él, las agujas no tratan de convencer a nadie. Por ejemplo, nosotros tenemos una médica veterinaria en, en el Montevideo que se llama Carmita Duto. Entonces, él, ella hacía agujas a los perros y había perros que estaban parapléjicos, arrastraban las patitas de atrás, necesitaban un carrito chiquito para las patitas porque no podían caminar, pero ellos hacían las agujas y caminaban había caballos que eran para el sacrificio, porque eran ya para sacrificarlos, ellos los salvaban caballos y, y caballos después de eso, corría o saltaba y ganaba premios, después de haber, de haber pensado los, que, hay que hay que sacrificar todo eso nos da a nosotros un orgullo. Porque no se trata de sugestionar a la persona. el caballo, ¿qué le vamos a sugestionar? Al perro, ¿qué le vamos a sugestionar? A un animal no puede sugestionarle nada. Nadie le va a convencer. No pisamos fe. Pero, qué lindo sería que el caballo tuviera fe y que el perro tuviera fe? pues se curaba mucho más rápido. No se le puedo asegurar, mucho más rápido. Ya, igual lo curo, Igual lo Pero con la fe, que el hombre tiene un, una, una cosa maravillosa de la fe, de creer, y con eso él ama, con eso él vive, con fe. Porque si no, no tiene fe, no puede amar, y se pierde algo muy importante. Y si no tiene fe, también puede vivir sin sueños, no, sin realizarlo. Entonces, una gran parte de su vida queda cortada por falta de fe. He visto personas que han superado la muerte, que estaba ya marcada con la fe, sin nada de ayuda médica, sin ayuda de más, con la fe solo, salieron adelante. Porque mire, maestro, yo sentí que puedo seguir viviendo. No, me sí. Y yo los admiro, porque la fe lo salvó, la fe lo salvó. No salvó ninguna medicina, nada lo salvó, nunca he metido la fe. La fe es poderosa. La fe puede mover montañas, dice. Hay cosas que son interesantes de, de verlas, que, que cuando yo hago la aguja, aunque ya digo que me falta energía para ella, y yo veo cómo se puede llegar a hacer cosas tan lindas, tan lindas, tan lindas. Y veo cómo se puede llevarlas a cabo, cómo puede llevarlas. Seguramente... Y después me siento que, después de haber hecho un puente, me siento que he caído, he caído. Ustedes dirán, esto quita energía. No, no quita energía, desarrolla más energía. Pero desarrolla energía, el que la tiene la puede desarrollar más. Pero el que no tiene no desarrolla más. Eso ya es. En una palabra, podemos decir, una palabra exacta, estamos fritos por la edad. Estamos ya fuera de la circulación. Pero sí, seguimos siendo los maestros. Y la maestra Mu, que es una de las superiores, porque no es porque sea mi, mi esposa, no, es la esposa que se dedicó a estudiar, se dedicó a hacer cosas, cosas nuestras, y por eso ella es importante. No porque sea mi esposa, no, es la esposa del maestro, no, no es la esposa del maestro. Ella es Mu y conocida en todo nuestro ambiente iniciático como la maestra Mu, la superiora, porque ella convivió conmigo. Y respiró mi aire, respiró mi energía y también me, me tuvo que aguantar con mi, mis grandes efectos y mis grandes problemas que yo tuve en mi conducta y mi personalidad y todo. Porque no crea que uno es perfecto. Y la convivencia trae esos, esos choques de, de conducta de personas, personalidad. Ellas todo lo soportó. Un ideal de amor que tuvo conmigo y también ideal de las agujas. Por eso estas, estas agujas son de ella y las muestro con orgullo, porque ella con estas hace también sus milagros. Y por hoy dejaremos de hablar, porque si sigo hablando, capaz que voy a meter la pata, pues yo siempre pienso no se debe hablar demasiado. Y meter la pata es decir, en criollo, meter la pata es donde no se debe caminar. Y meter, y meter la pata, en el, en la, el pie entre la zanja, donde uno le cuesta pues, sacarla. Seguro que sí, después pues, me cuesta sacarla, el, el, el pie. Por eso, el, el martes que viene hablaremos sobre de sobre agujas y también cómo va en el cuerpo, cómo lo, lo, lo manejamos. No podemos enseñar por el sky agujas, porque es imposible porque eso sí que se ve, que me digan intensivo ni lo voy a escuchar nunca más, no lo quiero escuchar, no, jamás. A una me dice, y si yo aprendo con usted de una forma intensiva, en poco tiempo puedo aprender no, no es así. En poco tiempo a veces puede durar seis meses, es el poco tiempo. Pero entonces es la base de la, las bases, no sería un desarrollo, él tendrá que ir desarrollando y tener siempre comunicación con nosotros y seguir adelante estudiándonos. <risa> habiendo miles de patologías y miles de conceptos, y no solamente eso, hasta a veces tenemos cada persona un, un sistema como ayudarlo, porque no es solamente decir para la diabetes y tal cosa, para el, y para la, el corazón tal cosa, no. Este señor del corazón tiene otros problemas, este señor del, de, de, de, del riñón tiene otros problemas, y todos tenemos que juntarlo y saber cómo manejar las agujas porque esto puede afectar a otra cosa o, o puede ayudar a, a otro órgano o no le puede ayudar. O, por, o porque este órgano esté mal, no llegamos a este, porque no nos deja llegar. ¿Cómo tenemos que curar a este para llegar al otro? Tenemos que convencer a este órgano que nos dé espacio libre, que nos abre los portones para llegar a otro lado. Es interesante la sabiduría de las agujas, porque para mí ellas entienden lo que yo hablo, o sienten lo que yo siento, o, no sé, no sé, o tienen vida para mí. Porque a veces ni, a, ni hablo ni nada y, y ellas me entienden y me sientan. Es interesante la comunicación tan directa que tengo con ellas y ellas conmigo. Así que el martes que viene los espero de nuevo. A los que tengan interés en ese tema, que se pueden comunicar con nuestra página. Y, que nos, y nosotros le, hablar, le, le vamos a abrir las puertas, no cuesta nada aprender, no cobramos por eso, por lo, no hay cursos que se cobran. Para nosotros no existe el negocio, existe decir que la sabiduría siga y que no muera nada más. Que nosotros no queremos que haya una agonía en lo nuestro, sino que haya vida, que siga viviendo. Eso es lo que más nos debe. Y por, por tanto, por hoy me despido de ustedes. Hasta el martes que viene.